Muy buenas tardes. Bueno, no es solo todo lo que reluce, fijaros. ¿eh? Mucho calor y me acaba de caer una tormenta encima de flipar. <risa> bueno, de flipar tampoco es que me haya caído mucho, pero un poquito tiqui tiqui tiqui Adiós. Me voy a grabar el vídeo. Uh, son las 23 horas. Eh... Aquí uno que no duerme casi. Eh, bueno, 0,75 puntos. Bien, ni los 0,50 previstos, eh, ni los 0.75 anunciados por los periódicos con esas filtraciones que ha habido. Eh, en definitiva, eh, creo que es muy positivo, vuelvo a repetir lo mismo, cuanto más suban los tipos de interés, antes se controlará la inflación, antes se dispararán los mercados. Eh, ¿Esto para Bitcoin es bueno? Yo creo que sí, porque como cada vez tiene más correlación también con el, como, cómo se comportan los mercados, antes tendrán disposición de... Invertir más dinero en Bitcoin Ahora bien, invertir más dinero en Bitcoin Acabo de decir la palabra mágica El dinero, como pongo en el título No desaparece Cambia de manos Es decir, todo esto que ha bajado Bitcoin Vuelvo a ser pesado y a repetirlo Alguien lo ha comprado ¿Con qué ánimo? Con el de perder dinero, no lo creo Ese volumen lo movemos los pequeñajos Negativo Ese volumen y esa caída tardía... Primero, ese, ese volumen lo mueven institucionales, que eran los que queríamos. Que entren institucionales, por favor, Dios mío, que vengan aquí a hacer que esto suba mucho. Bueno, eh, ahora lo que hacemos es depender de ellos, ¿no? Eh, que entren institucionales tiene estas consecuencias, que tengamos correlación con mercados tradicionales. Ya está, tan sencillo como eso. Pero ¿por qué se retrasa tanto? O sea, decir... ¿Por qué Bitcoin a lo mejor tarda uno o dos días en caer Bitcoin y el mundo cripto en general? Pues es muy sencillo. O sea, si una cartera convencional de un inversor Bitcoin o las criptomonedas, todo lo que puedan invertir en criptomonedas, que normalmente es Bitcoin y Ethereum, punto. Es de un 3%, de un 2%, no es más, como comprenderéis, si pierden y tienen que vender en pérdidas de un 3% de su cartera un 20% de pérdidas no es nada, no es nada en el total de una cartera. Entonces, ¿a qué le prestan más atención? A la gran cantidad de valores que tienen, ¿vale? En otros, en el mercado tradicional, ¿no? En el mercado cripto, que eso es un poquito de calderilla para meter ahí. Que claro, para nosotros es un dineral, pero la realidad es otra. Entonces, claro, al final, esos inversores reaccionan un poquito más tarde... Porque no es importante el volumen que tienen de cripto. Primero vamos a vigilar qué pasa en el otro lado. Ahora bien, ¿grandes fondos están comprando Bitcoin? Sí, ¿grandes inversores están comprando Bitcoin? Sí. Eh, bueno, pues habrá que, que estar donde tenemos que estar. La pregunta del millón es la de siguiente: ¿hemos parado de caer? No lo sé. Yo no tengo ni idea de si hemos parado o no hemos parado. Yo tengo idea de un plan, de una planificación que tengo en base a lo que veo, a las caídas que puedo ver. Y en base a eso digo, voy a hacer una cosa o puedo hacer la otra. Porque tener en cuenta que tienes que ser flexible, te tienes que adaptar a las condiciones de mercado. De momento, las condiciones de mercado, y ahora vamos a verlo, nos dicen que estamos en un cristo invierno, estamos en un mercado bajista, pero que en todo este en toda esta caída desde noviembre... Apenas ha habido un pequeño rebote, o sea que debe de haber un rebote. Personalmente, cuidado, pienso que eh, esto puede terminar en torno a noviembre, de noviembre a noviembre, como un año, y que podamos tener un fin de año en, otra vez en los máximos, ¿vale? Si no a finales de este año, primeros del siguiente. No suelo contar enero, porque enero ay, no es un mes que me guste demasiado, ¿no? Pero eh, pero sí que es cierto que, que, bueno, que en este caso, tal y como pillan las fechas, a lo mejor no es malo. Pero bueno, no suelo contar mucho con él. Cuento más con eso, a mediados de, de noviembre, a mediados de diciembre, ¿vale? Luego puede haber otra pero creo que sí podemos llegar a los máximos históricos antes de final de año. fijaros que me, si me estoy mojando ¿eh? Por lo menos rondarlos, ¿vale? Yo no digo que vayamos a pasarlos, que no vamos a hacer mil, que no, no, no. Le digo que nos acerquemos a esa zona de 60, 50 y pico, 60, ¿por qué no? Claro que sí. Ahora bien, tenemos ahora varios objetivos que tenemos que pasar. Es decir, eso es como el que dice, no, no, que no vamos a 9.000, ¡ah! Vale, pero dime por qué, a mí no me digas, me voy a 9.000. Y cuando le pregunto, vale, venga, yo en los comentarios no pongo, argumentamelo. Nunca contestan, jamás. No saben decirte por qué. No saben, ¿vale? Entonces... eh. Es importante también que cada uno, eh, cada uno de vosotros, ¿vale? Eh, pues de alguna forma sepáis cuando, cuando veis si el mercado va para un lado o creéis que va para el otro, por qué, el por qué. Si la, la única diferencia muchas veces entre, entre alguien que sabe o no sabe es que porque se pregunta por qué y busca una respuesta. Ya está, tan sencillo como eso. Bien. Yo, por cierto, una, una curiosidad es que me pasa A ver si os pasa a vosotros, ¿vale? Yo solamente para que me lo pongáis en comentarios Cada vez que me dicen en el telediario O en el texto del tiempo Viene una ola de calor Con calima A ver, yo menos para los malagueños Que ya saben Y en Cádiz y demás vienen con calima Yo cuando dicen a mí lo de la calima Yo pienso en Indiana Jones y el templo maldito Calima, calima ¿Sabes <risa> lo que se me va? En fin, fijaros donde tengo yo la cabeza, dónde la tendré. En fin, vamos a ver cómo está Bitcoin, vamos a ver cuál ha sido la reacción, que ha sido muy buena. Yo creo que es, es bueno, vuelvo a repetir, creo que es muy bueno que cuanto antes terminen de subirlo y hagan lo que tengan que hacer. No como la, el, el Banco Central Europeo que lo único que hace es, es rescatar países ahora por la deuda que tienen y lo que está haciendo. Dice, no, oh, os voy a amenazar, voy a subir 0.25, a lo mejor en julio pero mmm, voy a rescatar estos países y no voy a subir los tipos de interés, no sea que qué uh, entonces, a intervenir bonos, a un, un puto desastre tú eres un, un inversor, tú eres un inversor que está invirtiendo en bonos por cómo dicen que van a hacer las cosas, de un día para otro, como se cagan vivos por pues si se va a la mierda a la Unión Europea, vale. resulta que bueno, venga, voy a intervenir los bonos y en un día has perdido un 8% porque a la subnormal de la lagarta le ha apetecido hacer algo así Claro, porque como tiene luego a, a estos que gobiernan, pues bueno, el que están en Italia, pues el que está en España también, diciendo, ah, ya es que. Me voy a gastar lo que me salga a los cojones y lo vais a pagar. Y a mí o me haces esto o me voy de Europa. Ya está, tan sencillo como eso. Y como saben eso, pues a gastar dinero. Y saben que el buenismo está instalado en Europa, pues a gastar dinero. Y así nos va a ir, lo vamos a pagar nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos, pero caro no. Lo siguiente, en fin, venga, lo dicho, comenzamos. Suscríbete y dale a la campanita. Hola, voilà, pues suscríbete y dale a la campanita. Bueno, bueno, bueno, qué pasada, qué pasada, ¿no? Qué guay, qué bien ha estado. Eh, además me ha hecho muchas gracias porque yo no sé dónde lo habéis visto vosotros, yo estaba viviendo a, a los de negocio TV Y sale <ríe> el presentador, y 75 puntos básicos viviendo ahí como diciendo, digo, que ha metido gol en trampa fútbol club o algo así, yo qué sé En fin, bueno, la vela de las mágicas de las 7 de la tarde, vale, que es la que ha generado este movimiento al la, a la alza Pero qué pasa, que de momento pom, pom, nos empieza a echar ya, es decir, a esta zona de máximos anteriores que teníamos aquí llegamos, no vamos para abajo, llegamos, no vamos para abajo y cada cabeza hay menos, bueno, esto quiere decir que nos vayamos a ir para abajo, no, no, yo no sé no sé cómo va a ser el próximo movimiento eh, yo tengo, ya os dije, las compras que tenía hechas en base a qué eh, volví a actuar eh, y vamos a ir a esta gráfica, porque es interesante, ¿vale? cuando dije, lo que lo que compré aquí, lo he vendido aquí esta y esta compra estas dos compras, ¿vale? la de la parte superior y la parte inferior, no están vendidas ¿Vale? Esas no las he vendido porque tenía que haber subido más para poder venderlas. Pero ¿por qué vendí esta aquí arriba? Pues muy sencillo, por el hecho de que si luego nos vamos para abajo, puedo comprar mejor y si nos vamos para arriba, puedo volver a venderlo. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Vale, yo he vuelto a comprar en el momento que hemos roto este mínimo anterior, ¿vale? He vuelto a comprar. Ya está. Eso, eso que había vendido, ese tercio de estas tres compras. Esa tercera compra más, el 7% que la había sacado, por cierto. vale Porque si no haces eh, un interés compuesto, pues como el que voy a llover. A, eh, a ver, no es como el que voy a llover, pero hay que hacerlo. Es lo suyo. Eh, vale, pues vol volvemos a comprar eh, cuando, cuando he roto. Ahora, ¿he vendido otra vez cuando hemos subido? Pues sí, pues lo he vuelto a vender. Y miras que no, si esto está subiendo. Ya, ya, pero yo es que espero que baje más. Yo creo que va a bajar más. No, no digo que vaya a bajar más ahora ¿Vale? ¿Pero qué he vuelto a hacer? Pues me he sacado otro pellizco por ciento ¿Vale? Que vuelvo a sumarlo a esa cantidad Y ahí está la compra Insisto, la compra del centro Del TP, del trade Del profit, ¿Vale? Y la, la primera y la segunda compra Digamos, siguen ahí, esas siguen ahí Esas no las he tocado, de hecho, la del centro Ahora está más o menos rondando Beneficios, todavía no, falta un poquito ¿Vale? pero empezar a rondar beneficios otra vez ya está y he hecho una y dos operaciones he ganado un poquito de dinerito y ya la saca, ya está como decía uno y yo veo esto en velas horarias que te aquí horas y horas para ganar aquí 20 y aquí 20 bueno 20 o 20 depende de la cantidad que metas pero no es así, tú simplemente pones compro, vendo cuando has vendido ya pones la compra otra vez abajo donde tú quieras en mi caso en la ruptura ¿Rompo? ¿Rompe? Pues compro otra vez. Ya está. O sea, es que eso de estar 27 horas delante del ordenador no tiene ningún sentido. De verdad, yo sé que hay mucha gente que está persiguiendo las gráficas continuamente, pero vuelvo a repetir, no tiene ningún sentido. Yo lo he hecho. <ríe> yo lo he hecho. Pero vuelvo a repetir, es que hay vida más allá de la ascripto, de verdad mogollón. Y mola, ¿eh? Es divertida, hay cosas que hacer. Eh, ya sabéis que yo soy de, de, de estas cositas. Me gusta salir por ahí a volarlos eh, eh, el aeromodelismo en general. Eh, hago deporte. No sé. Es que hay muchas cosas que hacer. Pues salir a tomarte una caña. Pues <risa> mil cosas. ¿Vale? Eh, en fin, eso ya cada uno lo que le guste hacer es lo mejor. ¿vale? Dicho esto, ¿qué ¿Qué objetivo tiene Bitcoin? ¿Qué, qué, ¿Qué nos depara el futuro? ¿Cómo vamos a, a, a, cómo vamos a vivir con un Bitcoin así? Pues bueno, vamos a ver una cosa. Mirad. Por, ejemplo, por ejemplo, esta subida, que dentro de la caída que tenemos fue esta V que casi cerró. Pues si yo mido esta caída, cuál es el objetivo, me devuelve a la zona entre los 25 y, los 20 y medio y 26 y medio, ¿vale? Pero el TP2 me lleva ya a la zona de 28, ¿vale? 28,961. Os suena algo, ¿no? Esa zona, ¿vale? Vamos a ir a, a esta gráfica. Estamos hablando de la zona de, de que ha sido un soporte, la zona de 28,8 más o menos, 28,750. Nuestra Rose Line ha sido una zona de soporte súper importante, ahora va a ser una resistencia importante. No creo que la vayamos a pasar así como así. Seguramente que ahora digo yo esto y ahora resulta que se sale disparado. Pero, pero bueno, eh, lo normal es que durante todo el tiempo que estaba quitando por saco, eh, eh, y estos son las de una hora, en realidad no ha sido tanto, pero mm, bueno, pues hay gente que se en estas cosas. Más eterno fue esta de aquí arriba, ¿vale? Y, y, y tampoco nos ha pasado nada. Entonces, lo que yo sí quiero que os fijéis es... Bueno, primero, la, esta zona, la, la Rose Line, es importante no solo ahora, sino que ha sido importante a lo largo de todo el movimiento, ¿vale? Eso fue el mínimo aquí y fue el mínimo aquí, uno, dos y tres puntos, ¿vale? A lo largo de todo esto, toda esta zona superior ha sido su soporte, con lo cual ahora será su resistencia. Entonces, la primera vez que la toquemos, dudo mucho que lo vayamos a pasar. Pero bueno, es Bitcoin, como decimos muchas veces, hace lo que le da la gana. Eso por un lado. Eh, por otro lado, estamos empezando a tener eh, velas de rechazo, cosa que es bueno, ¿vale? ¿Veis? Rechazo vela de rechazo, o sea, martillitos velas martillitos, casi, casi dojis ¿vale? Interesantes, esto es interesante ¿vale? Cuando, cuando se empieza a producir porque normalmente lo que nos da es un por lo menos un, un impulso hacia eh, un rebote ¿vale? Ese rebote nos da oportunidad de venta de lo que tengamos comprado en la zona, por ejemplo eh, para mí para mí que creo que que todavía vamos a tener eh, más oportunidad de, de, de venta ¿no? por aquí, ¿vale? de vender esas cosas que compramos, tenemos toque, toque, toque, toque, pues ahora ¿qué pasa? Fijaros que como cada vez que nos, nos hemos separado de la línea de tendencia, ¿qué hacemos? Tender a juntarnos, cuando nos separamos ya mucho, Hacemos nos, ori, hacemos horizontal O empezamos a subir un poquito vale Y nos juntamos otra vez la línea de tendencia Si la pasamos, objetivo, pum ¿Vale? Rose line Que no la pasamos, otra vez para abajo Y esa es la clave Es decir, vamos a ver Que en principio, claro, cuál es el problema De todo este movimiento, decíamos pues, Vale, tenemos aquí un canal que es muy bonito Mola un huevo, pero Pero es un poquito castañita O sea, el canal se ha convertido En un sufrimiento tremendo porque no ha sido capaz de mantener esta zona de mínimos. Decíamos, joder, si caemos, si seguimos cayendo, pues bueno, pues ¿qué vamos a hacer? Vuelve a toque arriba, vuelve un toque abajo y estaríamos en un toque arriba y un toque abajo. Estaríamos casi, casi, casi en la zona en la que estamos ahora. Lo hubiera hecho más despacito, pero bueno, ha decidido el mercado hacer los ras. En, en, fijaros, en un escalón, dos escalones. Vamos a ver si necesita un tercero o no. Eso no lo sabemos. Lo que sí sabemos es lo que hemos estado viendo en este tiempo. Punto número uno. En diario, sobrevendidos. ¿Vale? Esto incita a un rebote. ¿Vale? Punto número dos. En semanal, sobrevendidos. Histórico. Sobrevendidos. Histórico. ¿Vale? Estamos en el punto de sobreventa. Histórico. Bueno, pues a lo mejor resulta que es bueno. Aunque tenemos aquí uno un poquito más o menos. Hay un poquito, pero vamos, que sí. Un toque. Dos toques tres toques, la tercera vez, ¿vale? que llega aquí, porque estas dos no llegaron a este nivel bueno, pero anteriormente sí, entonces bueno, vamos a pensar en, en ese movimiento, fijaros que bueno, este, este movimiento de caída tan empicado, pues se parece más bien a este porque este fue otra cosa Esto fue, <risa> tiene, tiene otra forma, ¿vale? pero aquí sí tenemos diente, diente, diente, diente y tenemos, ¿vale? la caída con dientes, dientes, dientes, dientes eh, no hemos tenido rebotes ¿Vale? Eh, sí que es cierto que en este caso la caída de 6 fijaros de dónde la medimos, ¿eh? <ríe> desde diciembre del 20. Aunque la caída de precios eh, la podemos medir o desde mayo, abril-mayo, o desde noviembre. Las altcoins, muchas de ellas están desde mayo. Y desde mayo siguen cayendo y no hicieron un nuevo máximo. Al revés, hicieron un pequeño rebote y siguieron cayendo. Eh, eso, bueno, separa y distingue muy bien Bitcoin. ...de las altcoins... Eh, ...pero bueno, al final... Eh, ...se están cumpliendo puntos... ...ahora... ...otras cosas que podemos ver... ...que son... ...creo que son más que... ...más que interesantes... ...y más que hay que... ...hay que ver... ...son las zonas... ...que ya tenemos medidas... ...de antemano... ...con los mínimos... ...que todavía no hemos llegado... ...¿vale? ¿Eso quiere decir que tenemos que llegar? ¡No! No quiere decir que tenemos que llegar... ...quiere decir que estamos... En esas zonas de claudicación que se pueden dar entre esta semana y la que viene. Y a partir de ahí, pues bueno, muy despacito, muy, muy, muy, muy despacito. Incluso lateralizar, incluso poder intentar llegar otra vez a zonas similares. Pero eso nos lo va a marcar cuando realmente lleguemos. De momento ha estado bastante bien. ¿Vale? De momento ha estado bastante bien. Está cumpliendo con el, con el, con el plan. Me explico. Media de 200 semanal. Cuerpo por encima o en la zona y me echa por debajo la está cumpliendo vamos a ver cómo cerramos fijaros esta vez vale con el bicho como un poquito vale y luego falsa fake out y para arriba vale aquí tocó tocó y para arriba hay una mechita ahí que baja un poquito más pero tocó y luego para arriba volvió a la zona que yo creo que es un poco lo que tenemos que hacer ...entramos en zona, volvemos a cara zona... ...y ya empezamos a subir... Eh, ...y la vez anterior... ...claro, no tenemos aquí... ...la línea de 200... ...pero vamos, tocó, mecha... Me ...vale... ...bote, bote... ...más o menos a zona y ya nos vamos para arriba... ...entonces no sé si va a ser... ...en doble bote o en un bote... ...no tengo ni pajo ni idea las cosas como son... ...pero lo que sí sé... ...o sí creo, no sé, porque yo digo no sé... ...creo... Que a lo mejor, aunque tengamos un cierre por encima y tengamos esta mecha, me imagino que ahora empezamos a cerrar hacia arriba. La semana que viene también podemos tener otra mecha. O sea que los 17.000 y pico, yo por si acaso, me <ríe> guardo bueno, Yo no sé si esto va a seguir bajando. Tiene pinta de poder bajar más. Tiene pinta de poder bajar incluso un poquito más. Yo ya empiezo a ir por ahí. Ha bajado más de lo que yo pensaba. Yo creo que esto lo vais a escuchar, ya lo dije ayer y antes de ayer, eh, y va a ser una de las frases más escuchadas en estos tiempos. Eh, por todos, eh, porque inclusive inclusive yo eh, no pienso que pueda bajar a 12.000, y si baja a 17, incluso los pierde de 10, diría, yo nunca pe no pensaba que podía bajar. O sea, digo técnicamente, podría hacerlo, claro que sí, pero no me... No hay nada que, que me soporte realmente esa idea. Es decir, estamos ya por debajo de los precios medios de compra. En todos los tiempos. Y ahora vamos a ver el máximo histórico. Que se ha cumplido hoy. Importante. Entonces, estamos por debajo de esos precios. Eh, toda esa gente está mejorando su precio medio. Eh, pues yo creo que es un buen momento. Mucha gente con mucho miedo. Eh, gente, mucha gente ya pensando que nos vamos muchísimo más abajo en cualquier momento puede haber un rebote y efectivamente te quedas fuera habrá gente que diga, ah, es que quieres crear FOMO con eso no, no, no, no para nada o sea a mí me da igual eh, vuelvo a repetir, a mí es que me es indiferente lo que cada uno haga porque cada uno es responsable de sus inversiones yo cuando me equivoco soy responsable de cuando yo me equivoco yo digo lo que yo creo ¿vale? nada más nada más en fin esto en cuanto a Bitcoin, eh, no hay mucho más que añadir. A mí me interesa mucho el cierre semanal. De momento, fijada en cuatro horas estaba un rebote. Bueno, pues ahí va, poquito a poquito. Hemos roto esta cuña que se ha generado. Si la vemos en una hora, pues la tenemos incluso más clara. ¿Vale? Y a partir de aquí, vamos a ver si es capaz de pasar esta zona que tenemos aquí. Este máximo y este máximo. ¿Vale? Que habíamos puesto, recordáis cuando empezamos con el, con el canal paralelo. ¿Vale? De este mínimo a este máximo pues aquí tenemos una zona horizontal en la parte de abajo pues ya vimos que podía ser más o menos esta zona y a partir de ahí, ¿qué pasó? pues que se inclinó entonces este canal paralelo ya no tenía sentido y lo que tenía sentido era adaptarnos enseguida y decir, vale, ya lo hemos perdido pues tenemos un toque por aquí y otro toque por aquí y empezamos a tener, y vamos a ponerlo en verde porque vaya, vaya tela marinera vale Así se ve un poquito mejor. Vale, entonces ya empezábamos a tener un canal paralelo aquí. Que lo perdió por debajo y nos generó la cuña. Ahora lo ganó por arriba. ¿Veis? Además, que cómo hizo aquí, ¡Qué cabroncete. Esto es una falsa salida. Va arriba, vuelve a tocar, vuelve a caer. Lo ha pasado. Ha pasado tanto el canal paralelo como la cuña que ha roto. Pero, eh, objetivo de la cuña, en teoría, debería ser estas zonas. No sabemos si va a llegar o no va a llegar, me imagino que sí ¿Podemos seguir teniendo impulso? Por supuesto que sí eh, ¿Puede ser que en los próximos días se den impulsos? Yo creo que sí Creo que, eh, no sé si esta semana todavía Pero la semana que viene ahí para el San Juan Ahí hay unas unos vencimientos que son interesantes Que pueden hacer algo, porque la desde esta semana creo que estaba en torno a 21 Más o menos en la zona que estamos, la zona de dolor eh, pero para la próxima semana hay cosas bastante más interesantes que nos pueden dar un pequeño impulsito, así que bueno ya de aquí a que a que anuncien otra vez el IPC para julio si se ha controlado o no se ha controlado veremos a ver si la Fed vuelve a subir tipos cómo se controlan se van controlando las cosas y si empieza ya alguna noticia un poquito decente sobre el conflicto de Rusia, eh, esa guerra que tenemos ahí pendiente al filo de Europa pues bueno, eh, sería algo que impulsaría a los mercados, mucho no Muchísimo. Entonces, eh, el hecho de que yo diga, bueno, creo que para final de año es posible que veamos Bitcoin en 60.000, ¿vale? Eh, no solamente es por el hecho de que, tal como va el ciclo, tal como puede ir la economía y la, esa recuperación con los subidas de tipos de interés, eh, sino que también el conflicto de Rusia creo que tendrá... Mmm, por obligación, por empuje, eh, ya un, un frenazo importante. ¿Por qué? Porque llega el otoño y llega el invierno, llega el frío. Eh, a muchos países ya se le está cortando gas, se le está cortando mucho suministro de energía que necesitan para sobrevivir ese invierno al gobierno alemán, oye, que una de las buenas soluciones... ...para que los alemanes no pasen frío... ...es que el que pueda vaya a España a pasar el invierno... ...manda huevos... ...porque cuando te dices un gobierno... ...es porque no tiene ni pajolera idea... ...de cómo va a solucionar el tema del gas... ...y ahora que les han cortado un 40%... ...que estaban intentando llenar depósitos... ...todo lo que podían... ...hostis, eh... eh ...en fin, bueno, ya veremos cómo se va solucionando eso... ...y si de alguna forma nos ha ido en el mercado... En cuanto a Ethereum, pues igual, ha sufrido bastante también, intenta recuperar la zona de los 1290, esa zona que teníamos marcada, que para mí creo que es importante, igual, volvemos a ver, y, y como en Bitcoin, los mismos rechazos con una Doji, hoy no sé si cerrarán, bueno, prácticamente esto es otra Doji, esto es bastante bueno, a ver si empieza a elevarse, por lo menos a ir a la zona de 1500, estaría bastante, bastante bien. La dominancia de Bitcoin sigue cayendo, se está metiendo un topetazo importante, pero ¿qué pasa? Que en ese cuadro que vemos en cuanto Bitcoin baja, dominancia baja, altcoins hacen no sé qué, eh, falta algo, falta ¿qué falta? Pues esto, el total market, falta el total market, que el total market lo que tiene que hacer es, eh, pues si cae tal, ahora está igual, mira, fijaos como la figura igual, doji doji, esto está bastante bien, es rechazo de una zona, rechazo de una zona, tener en cuenta que eh, esto se ha venido a los 837. Eh, y está en 921, es decir, o sea, cuidado, eh, cuidado, 100 millones, es una, una burrada, eh, es muchísimo, lo que lo, esta, est, esta vela es una barbaridad, entonces, bueno, bien, si va intentando no perderlos, ya no recuperarlos, no perderlos, es bueno, pero, el máximo histórico que hemos tenido hoy, es importantísimo, es este, ¿vale?, la dominancia del títer, se nos ha ido a la zona del 8,5 que lo ha reventado, ha tocado y ha dicho casa ¡pum! y ha venido abajo evidentemente está otra vez en una zona de sobrecompra eh, brutal mm, igual que ya estuvo aquí reposó un poquito y otra vez para arriba vale. cualquier reposo de estos y otra vez para arriba significa que bueno se recupera un poquito las altcoins están y el bitcoin mm, lateraliza, ¡pum! otra vez para arriba, bitcoin para abajo es, es su inverso entonces, eh, ¿pero qué tiene de bueno eso? ¿Qué no, tiene que ver esto? Para que me, me, me das por saco, me dices que si esto está guay, que y que pues muy sencillo. El dinero no está saliendo del mercado cripto. Mucho dinero no sale del mercado cripto, se mantiene en Títer. Quien dice en Títer dice BUSD, dice USDC. ¿Vale? Y eso es lo importante, que eh, los, muchos inversores mantienen su dinero dentro del ecosistema sin sacarlo. Estamos hablando de que eh, en el 21, por ejemplo, eh, pues hizo esto, esto, esto, entre 20, vamos a hacer ah, como precio medio, un 3% más o menos de media de dominancia, y ahora estamos hablando de que estamos, hemos pasado el 8,5, que ahora estamos retrocediendo a, al 7,86, me da igual, pero es más del doble, desde el 2021 para acá, o sea, es decir, hay mucha más gente diciendo, vale, yo mantengo mi dinero dentro del sistema cripto, para reinvertir en el momento que eh, bueno pues haya, haya vientos de guerra interesantes. Y eso es lo importante, ¿vale? Que la gente mantiene el dinero dentro. Es un indicador súper importante. Hay que verlo de vez en cuando, ¿vale? Echarle un ojo porque eh, no lo perdáis. Bueno, otra cosa que ha tenido el mercado ha sido un rebote del oro del 1.20. También, importantísimo, señores. Importantísimo. ¿Vale? Esto es la pera limonera, bueno, si lo vamos al dólar directamente al oro de verdad, eh, 1.39, 1.40, o sea, un rebote importantísimo, ¿por qué? Porque esto dice, ay, hay que aumentar el refugio, que suben los tipos de interés y vamos a ver si nos refugiamos un poquito por ahí. Vale, entonces, bueno, ha estado bien la jornada y yo creo que, vuelvo a repetir, creo que es muy positivo que nos suban los, los tipos. Eh, fijaros cómo están reaccionando las altcoins, Cardano, <risa> De la parte superior, no ha llegado el cabroncete a tocar la parte inferior, eh, pero bueno, ha tocado otra vez 0.45, cosa que está muy bien, y otra vez para arriba. Bueno, vamos a ver, yo espero... Tengo que comprarse en 0.40 también, eh, 0.41 y 0.40... no, y 0.35, ¿vale? Lo eh, de pues 0.40-01 es por, mmm, por no dejar un precio redondo, ¿vale? Eh, pero bueno, he hecho un año 0.45 bueno, si va para arriba, fantástico y si no, pues ya ponderaré más abajo, me da igual eh, pero tenemos algunas altcoins subiendo bastante ¿vale? por la parte negativa tenemos a Melos, ahí amigo Melos, ¡Mmm! no ha podido con la resistencia otra vez para abajo, a ver si yo creo que se nos viene al mínimo, al 0.8 eh, si bien mínimo, no sé si lo pierde, ya sabéis que soy, soy amigo de comprarlo abajo, pero bueno, es cuestión de esperar. Vale, tenemos Fed, VLX, ahí eh, ve algunos perdiendo por ahí, pero vamos a la parte positiva, que ya bastante negativo hemos tenido. Los cortos de Bitcoin están subiendo, un 51%, señores, cuidado, mucho cuidado, ¿eh? 51% subiendo. Te avisa no es traidor, eh, es avisador. Bueno, hay NTKLV que ha metido un pepinazo también, estaba ahí mucha gente como loca. Veis, como decía, yo dije, hace un suelo, luego tiene que subir, que lo dijo un poco raro y luego tiene que volver a caer. Y bueno, de momento ha hecho un suelo, ahora vuelve a subir, ahora hará lo que sea aquí y volverá a caer. Eh, en fin, esto es lo que hay. El mercado ANT, pues fíjalo, o a sea, la media de 50 es medio no, pepinazo, ha metido, pero a pedazo de volumen. Basic Attention Token, <risa> un 20%, mira qué bien, qué bien me viene, porque tengo algunos batch y algunos que donáis ahí al canal. Pues que también está, está bastante bien. página bueno 0.35 cuando estaban en un dólar. Molaba ahora ya. Pero bueno, da igual. Al final es dinero como quien dice gratis. Y algunas donaciones pues vienen muy bien. EGLD muy bien. Un 12,5%. O sea, fantástico. Alice un 14,70. Seguro que hay mucha gente contento. Atom. Un 11 y pico. Vamos a ver qué tal. Si sigue y es capaz de llegar a esta zona que tiene por aquí. Atom yo creo que es una de las que sobrevivirá a este caos. Eh, así que bueno, pues, eh, One Earth también anda por ahí, eh, intentando llegar a esta zona de soporte que teníamos marcada, antigua, muy antigua. Ay, esto fue una medición, no fue una zona de soporte aquí, cojones. Eh, Kipterium 1086, juego de Tita, hombre, un 1066. ¿ves? Una de las cosas buenas que tiene Tita, que es alumna, un valor que igual que va a sobrevivir, yo que tengo bastante claro. Tron aunque su fundador dueño sea un capullo, pues bueno eh, yo creo que también será de las que sobrevivan, porque tiene muchas muchas puertas abiertas en muchos sitios, library Kids, el dinero gratis, pues por aquí también está, 10%, así que bueno, hay en general, mira, Polkadot otra de las que, que yo creo que irán 6,98, justo lo ha tocado eh, señores y señores, veis un máximo como se marca, si lo marcamos bien, llega, toca y a partir de ahí, pum, nos vamos para arriba, de hecho no ha tenido un cierre por debajo ¿Vale? Y lleva 4,5 y medio y 9,38. Para sumar esta y esta. O sea que, si al final hacemos bien las cosas y marcamos bien las cosas, pues se, claro que se gana dinero, pero pff, otra vez se pierde. Esto no, es, esto no es una ciencia exacta ni mucho menos, pero hay bastantes en torno al 9, hay bastantes cosas muy bajas Cadena, otro de los, para mí, grandes cosas. Eh, ha vuelto a tocar donde tocó una vez, toca dos veces, doble suelo. Vamos a ver si tiene un mini rally y luego cae o qué hace. Yo estoy muy atento a Cadena, porque es una de las que van a ir ahí al frente, pues como las Cardano, como los Phantom, bueno, pues hay, hay varias cosas por ahí que están, están interesantes. Eh, Maná, también anda por aquí, los Presert, dinero gratis, también, del bueno bueno. Bueno, pues hay, hay un buen movimiento en el mercado, espero que... Y oye, enhorabuena a los premiados, espero que que eso sirva para recuperar. Vamos a ver cómo es la reacción de mañana al mercado. Mañana es viernes. A ver cómo nos dejan. A mí me interesa mucho ver cómo nos dejan, si nos dejan muy huérfanos, si nos dejan muy huérfanos. Y bueno, cómo, cómo sigue reaccionando el mercado a estos movimientos. Creo que, ya os digo, como hemos visto, que caemos, nos separamos de la línea de tendencia, tendemos a juntarnos. Volvemos a caer, volvemos a juntarnos. Volvemos a caer. Fijaros que aquí nos separamos poquito. Aquí nos hemos separado más y aquí nos hemos separado muchísimo más. ¿vale? Pero al final el objetivo vuelve a ser primero esta línea de tendencia. con lo cual, pensar en ella, nada más. Es, es Los primeros objetivos. Tenemos un soporte importante que estamos a punto de rozar, los 19.000 y pico. Hemos tocado ya ese máximo histórico, histérico, que dependiendo del exchange varía un poco. En, la, en, en, en el entorno de los 20.000 ya lo hemos tocado. Aquí también hizo de resistencia un poquitito pero no hubo pullback, y el pullback está aquí, <risa> en fin, chicos, chicas, mucha paciencia, eh, mucha templanza a la hora de darle al botón, creo que, insisto, y vuelvo a repetir lo que he dicho varias veces, que todo lo que estamos comprando para Hall o para 3D, me da igual, pero sobre todo para Hall, ¿no? eh, es una buena compra, todo lo que hemos comprado por debajo de la media de 200 es la pera limonera, y si tienes un poquitito de liquidez y se da la casualidad de que se va un poquito más abajo, pues bien. Y si no, no pasa absolutamente nada porque se puede acumular más arriba. Y punto pelota. Ya veremos qué nos, qué nos depara el mercado. Vamos a ver hasta qué punto nos quieren presionar para quitársenos ese dinero. Vuelvo a repetir: el dinero no desaparece, solamente cambia de manos. Que esté en las tuyas mejor que en la de otro. Como digo siempre, invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe. Chao, chao.